Hola, cómo están? Nuevamente yo estoy en una colonia de Monte Carlo, eh, se llama Guatambú. Es bastante desolado, por cierto, no hay muchos, no muchas casas ni muchos. Eh, parece que estamos en el fin del mundo, pero bueno, acá hay algunas familias que viven. Eh, para salir un poquito de la rutina también igual que en las grandes ciudades que se le aburre ruido o tiene que cuidar sus propiedades o tiene plantaciones de hierba eh, de pinos eh, de algunas hortalizas como por ejemplo esto que se ve aquí es pino para nada y esto así es yerba mate y así en misiones se produce eh, entre otras cosas eh, madera por eso hay grandes plantaciones de pino eucalipto y todo lo que se ve alrededor de misiones es verde pero la mayoría son implantados y no es tanto monte virgen que ya queda muy poco y se protege eh, tiene eh, recursos para que la provincia pueda protegerlos eh, algunos son parques nacionales, algunos son parques provinciales. Estoy hablando así porque estoy caminando y acá hace un poco, un poco bastante calor y el sol es bastante agresivo, así que tenemos que cuidarnos. Eh, pero ya el verano está pasando, así que. El sol se comporta de una manera un poquito extraña, tenemos un clima muy diferente, eh, versátil, un día puede estar lloviendo, como ayer, otro día puede estar soleado, hermoso, divino, y el otro día está gris, un poco fresco, y ya en abril ya puede hacer frío a veces, y bueno, ese es nuestro clima.